a la decoración. Como cada año. ¿Y entonces, por qué viniste hoy? Quería hablar con su mamá de algo... en privado. ¿Crees que quiera regresar? ¡Ay, Kevin! ¿Qué? ¿Nada de hola? ¿Cómo estás? Disculpa, tengo una cita de trabajo. ¿Qué quieres? Bueno, bueno, no quería ser directo, pero... Uh, ¿Sabes que Natalie y yo vivimos juntos? Y... Cuando salga de nuestro divorcio... me casaré. ¿Así? ¿Ah, ¿Te vas a casar? Vaya, es así que... ¡Wow! Llevamos ocho meses separados. Sí, ya sé, todo fue tan rápido. Kate, quisiera que los niños estuvieran conmigo en estas fiestas. ¿Quieres a los niños en Navidad? Solo unos pocos días. Quiero que conozcan a Natalie, nada más. Ah, porque ella va a ser su...